En la actualidad, Perú es el segundo país en el continente y en el mundo al que más personas procedentes de Venezuela llegan. ¿Qué motivó a los migrantes venezolanos a escoger Perú? ¿Cómo ha sido su adaptación o asimilación al país? ¿Cómo ha impactado este proceso migratorio en la sociedad peruana? Y sobre todo, ¿qué respuesta institucional del Estado han motivado? Para responder estas preguntas conversamos con el profesor Juan Arroyo Laguna, quien es doctor en Ciencias Sociales, ha sido viceministro de Salud Pública y es miembro de Pulso Pub. En junio pasado, Arroyo presentó unos avances de su estudio La Ola Migratoria 2018-2020, La Respuesta Sanitaria de Perú. En esta primera entrega de Pulso Entrevistas nos da detalles sobre la investigación, la cual es parte de un libro sobre la migración venezolana en cuatro países de los Andes. ¿Cuál es el tema principal de los cuatro estudios del libro próximo a publicarse? Bueno, son cuatro estudios es, eh, a propósito del tema de salud y e migración venezolana en los Andes. ¿no? Han sido estudios conducidos por equipos en Colombia, en Ecuador, en Perú y en Chile. El foco ha estado no solo en la situación, sino en la respuesta de los estados eh, andinos. ¿no? de los países receptores, y son estados del arte de la situación de la migración venezolana y su acceso a los servicios de salud, la forma como los sistemas sociales y de salud o de protección social en general de los cuatro países han venido abordando este problema de la incorporación de 5.400.000 nuevos demandantes de atención y cuidado, ¿no? ¿Cuáles fueron las razones que motivaron a iniciar la investigación? Nos motivó el año 2018-19 a formular estos estudios, el hecho de que eh, Sudamérica y sobre todo eh, el área andina se convirtiera de, de, de, en países receptores de migrantes, porque éramos países expulsores de migrantes. Entonces eh, la importancia del tema se, se ve por los, por los números, pero también por la calidad. Eh, se está ahorita en una etapa en la que Venezuela está por alcanzar a Siria Siria es el país que más migrantes ha tenido en los últimos 20 años y Venezuela está por alcanzarlo si no sobrepasarlo ¿Cuáles son algunas de las conclusiones generales del estudio? Si se puede, eh, digamos, resumir en una sola fórmula ¿No? Eh, eh, digamos, el comportamiento que se ha tenido con ellos es que se les ha abierto la puerta territorial, pero no la puerta social, ni laboral, ¿no? eh, eh, Digamos, ha sido solo parcial en, estes, en estos aspectos últimos, ¿no? Territorialmente sí, se les ha abierto la puerta para que ingresen, solamente ha habido restricción ya eh, después, ¿no? Eh, eh, pidiendo una visa humanitaria, pasaporte, una serie de documentos que eran difíciles que ellos consiguieran en Venezuela. Pero, digamos, este a, a, a la inclusión dentro ya, al trabajo, ¿no? y a los sistemas de protección, han sido bastante difíciles. Y por último, ¿qué recomendaciones brindan para mejorar las políticas migratorias en los cuatro países de la región? Creo que una gran conclusión es que necesitamos un esquema subregional de protección interpaíses y que se hizo solamente con un tema, que fue la vacunación. Pero tiene que ser más comprensivo ese, esa política subregional. Entonces necesitamos evidencias, necesitamos agenda, necesitamos este, integralidad para ver este problema, no verlo como asistencial, ¿no? que creo que es importante, pero no cubre el conjunto, este no es un tema filantrópico, ¿no? Si América Latina no se protege ante un mundo eh, que está cada día más conflictivo, ¿no? si no se protege mutuamente, eh, lo que podríamos tener es poblaciones móviles, eh, multitudes móviles, como estas caravanas de guatemaltecos y hondureños, que en plena pandemia y a riesgo de contagiarse, eh, atraviesan todo Centroamérica para irse a Estados Unidos